Pastor David, bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Pastor David, eh, quiero dar un testimonio. Eh, mi hija Génesis, eh, que tiene dos años, el día de ayer miércoles, y ella empezó a jugar con la, con la otra hermanita que tiene cinco años y otros niños por ahí en el andén donde estaba mi esposa en la parte de atrás lavando unas ropas. Y de repente apareció eh, mi hija de dos años, apareció con un dolor, se le puso el ojo rojo. El ojo se le puso rojo y entró corriendo hacia el lugar donde estaba eh, la mamá llorando, apalateando y se rascaba el ojo. Y se le creció el ojo eh, grandísimo, ¿no? No pudimos ni tomarle foto porque... Por motivo que estábamos también desesperados y asustados. No tuvimos ni el, ni el tiempo de tomarle la foto. Y así fue, mi hija paró todo el día enferma el día miércoles, eh, llorando, no podía abrir los ojos. El ojo se le tapó totalmente y por lo tanto le compramos un gotero, pero siguió así mismo, no, antes más hinchado se le puso hasta que nuestra hija... Eh, se quedó dormida y por lo tanto nosotros le colocamos, le abrimos el ojo con mi esposa, ella cogía un ladito hacia abajo, yo cogía el otro, en eh, los párpados hacia arriba y, y vimos una cortada, una cortada en todo el centro del ojo, o sea, en toda la, la niña de los ojos había una raya, una raya como una cortada. Y entonces, eh, uy, Dios mío, tan tremendo porque eh, yo, yo decía, no, la niña quizá va a perder el ojo. Y yo que decía, llémosla para el hospital, decía mi esposa, pero pues yo decía, no, a ese coronavirus está muy fuerte en Buenaventura y mi hija va, va a perder el ojo, como que alguien la hubiera cortado con algún vidrio de alguna botella. Y empezó a llorar y fuerte hasta que llegó el momento que yo me acordé de la, del pañuelo orado por mi pastor principal. Yo oraba ferviente fervientemente oraba fervientemente oraba fervientemente y, le, y al instante pastor eh, mi hija se quedó dormida para la gloria de dios durmió y hoy para la gloria de dios se levanta sana no tiene nada ya puede abrir sus ojos ya eh, la hemos supervisado bien eh, bien en la hemos enfocado bien a la niña de los ojos y no tiene la cortada que tenía en todo el centro de la niña de los ojos, eso le botaba agua y ese ojo se le puso rojo y como muerto se veía, el ojo se veía como muerto y ahora su ojo está vivo totalmente vivo, no tiene más nada, el Señor la ha sanado a través del pañuelo orado de nuestro pastor principal pastor estamos muy agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, ya está comiendo, porque de ayer no iba a comido nada en todo el día y hoy ya está comiendo para la gloria de Dios. Pastor David, muchas gracias. Estamos muy felices de saber que nuestro pastor principal nos ama. Gracias Pastor David. Dios le bendiga grandemente.